¡Hola! En este video voy a explicar cómo realizar el set de simulación de la etapa 2 del proceso de certificación para facturación electrónica. Para esto nos dirigimos a la página del proceso de certificación y hacemos clic en la etapa 2. Y acá nos, va a explic nos explica el sitio básicamente que debemos construir un set dentro de un archivo Json. ¿Ya? Este set debe contener a lo menos un documento de cada tipo... Para todos los tipos de documentos que estemos certificando en, este, en esta etapa Una vez que tengamos ese documento construido Yo voy a mostrar acá, acá tenemos el de nosotros Dentro de la carpeta Operación Real Si lo vemos Vamos a ver que tiene un documento de cada tipo Tiene una factura, una nota de crédito, nota de débito Una guía de despacho, una factura exenta, una factura de compra Y los tres documentos de exportación ¿Ya? ya que esos son los tipos de documentos que estamos certificando con esta empresa. Entonces, una vez que tenemos ese documento listo, nos dirigimos a generar XML de envío de T para simulación. ¿Ya? En el fondo nos va a llevar a la misma página que ya hemos estado viendo antes, pero si se fijan, ya no tenemos ningún dato acá, que era lo que se completaba anteriormente automáticamente con los sets de prueba. Y esto es porque ahora nosotros debemos colocar nuestro set de simulación entonces vamos a copiar y pegar los datos de nuestro cotazón dentro de este cuadro de texto y con eso ya tenemos nuestro set armado Bien, lo que debemos hacer ahora es completar el resto de los datos y subir los caps tal como lo hemos hecho en los videos anteriores entonces colocamos el root de la empresa el root de nuestro receptor y acá debemos subir todos los caps son todos los caps necesarios para todos los documentos son varios entonces, 33, 34, y así con lo siguiente. Una vez que tenemos todos los CAF cargados, seleccionamos nuestra firma electrónica, colocamos la contraseña en la firma, fecha de resolución, y 0 en nuestro número de resolución. Y generamos el XML de simulación. Entonces, esto no te descargo, acá tenemos nuestro set de simulación lo tenemos y lo movemos a nuestra carpeta XML donde esto se llama simulación ¿qué debemos hacer ahora? subir nuestro set de simulación a impuestos internos Entonces vamos al envío de documento y aquí colocamos nuestro set colocamos el root de la empresa y enviamos guardamos el track ID en nuestro archivo de envíos y ahora debemos consultar el estado de este envío que acabamos de hacer entonces para eso vamos atrás a consultar estado colocamos el botón de la empresa colocamos el identificador del envío que acabamos de enviar y hacemos clic en enviar hacemos clic en enviar y vemos que el envío está procesado pero si se fijan en este caso a diferencia de eh, los anteriores que hicimos no nos está diciendo si los documentos están o no aceptados o lo más importante están o no aceptados con reparo ¿ya? ya que el envío siempre puede estar procesado pero hay una diferencia entre aceptado y aceptado con reparo en el caso de la certificación no nos sirve aceptado con reparo entonces para saber el estado correcto lo que podemos hacer es revisar el correo electrónico que nos envía puesto a interno. Entonces para eso vamos al correo. Y dentro del correo, que ya yo lo busqué y lo abrí. Acá vamos acá sí podemos ver que eh, los documentos están todos informados y están además todos aceptados. ¿Bien? Entonces con eso verificamos que el set que acabamos de enviar efectivamente está aceptado y aceptado sin reparo, que es lo importante. Entonces ¿qué vamos a hacer ahora declarar cumplimiento de este set entonces para eso vamos nuevamente a la pantalla de declarar, perdón, declarar avance y hacemos clic en informar avance y acá colocamos extra ID y la fecha de hoy y con eso el sistema de impuesto interno nos dice inmediatamente que el set está revisado conforme entonces si nosotros ponemos, hacemos clic en salir y volvemos a ingresar a declarar avance colocamos el CET de la empresa ahora nos va a decir que la empresa se encuentra en la etapa de intercambio ¿ya? esto significa que ya aprobamos la etapa 2 que es la etapa de simulación pero vamos a pasar a la etapa 3 que es lo que vamos a ver en el siguiente video ¿Qué vimos en este video? Vimos cómo generar el set eh, de simulación a partir de un archivo JSON. Recuerden que ese archivo JSON tiene que contener a lo menos un archivo de cada uno de los que ustedes tipo documentos que estén certificando. Vimos cómo subirlo y cómo hacer la declaración de avance para la etapa 2. Muchas gracias.